Muchas gracias por la visita. Para que se reproduzca en voz cualquier texto de Word simplemente hay que ir a las opciones de Revisar. En cuanto le demos a leer en voz alta, empezará a reproducir desde donde tenemos el cursor. Cualquier texto de Word simplemente hay que ir a las opciones de Revisar. Además nos adoran estos controles donde tenemos configuración donde se puede modificar la velocidad de lectura y cambiar la voz. Aquí tenemos una masculina, Pablo. Con estos controles cambiamos entre párrafos. Dale, muchas, gra muchas gracias por... Muchas, dale me gusta y comentame de qué país es usted o lo que le apetezca almohadilla. Para quitar los controles tenemos la X, aunque también la podemos volver a, dar, a leer en voz alta. Nada más, gracias por la visita. Nos vemos en el siguiente vídeo.